Hola, hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bueno chicos, en este video les voy a enseñar a cómo hacer un generador de cañas de azúcar Les voy a explicar el proceso, los materiales y todo completo Vale, los materiales que vamos a usar son básicos No son del otro mundo, vamos a usar los siguientes materiales Bueno y también les voy a explicar cómo hacerlo Embudo, cañas de azúcar, observador, piston, rexton, cofre, cristal y madera Esos son los materiales que vamos a usar Este, este um, generador nos va a servir mucho, ¿ya? Nos va a servir bastante para nuestras, nuestros episodios de survival O para ustedes que les gusta jugar Ya, colocamos un bloque ahí 10 bloques hacia, hacia um, adelante Bueno, en, en este caso yo voy a fabricar 10, 10 cañas de azúcar. Así si ustedes quieren más pueden, pueden usar más, romper más bloques. Eh, bueno, yo en mi caso voy a hacer de 10 porque no quiero tanto. Ahí, ahí. Colocamos los embudos. Ahí y ahí. Ahí rompemos... Eh, yo creo que acá. No. O allá, no sé. ¿Dónde vamos a colocar el cofre? Mm, mm, mm, mm, mm, mm. Bueno, primero voy a romper ahí. y vamos a colocar acá agua, acá rompemos y cofre, ahí hay un cofre y acá vamos a colocar agua, agüita por acá, ahí vamos a colocar agua, y ahí, la idea de este, de este generador es ayudar a las personas a tener más bueno a tener más fabricación de esto porque puede servir mucho para sobrevivir ay me quedé ahí ahí puse uno de más pero acá vamos a poner todo uh, hasta ahí hasta ahí hasta ahí que es una filita vale ahí está tomando como formita no chicos y um, acá vamos a romper acá rompemos y así estaría así ya estaría estaría ya chicos y ahora eh, que más que más que más bueno así quedaría la fila y ahora vamos a hacer el segundo paso que sería colocar eh, los observadores los observadores a ver vamos a colocar ahí vidrio para guiarnos y por abajo de este vidrio colocaremos Espérate, chicos ah, ahí colocaremos vidrios vidrios primero los vidrios y lo colocaremos así por debajo del agua ya chicos ya una vez puesto vamos a colocar eh, el piston el piston si no mal me equivoco mirando mirando hacia ahí hacia adelante miramos miramos hacia adelante y lo colocamos ya listo ya colocamos los pistons y ahora vamos a colocar madera por detrás de, de los pistons colocaremos una fila una hilera de madera ¿Vale? Mirando hacia... Hasta acá Ya, vamos a colocar acá Acá chicos Justamente colocamos acá Acá colocamos Y quedaría ahí Y por de ar por arriba Vamos a colocar Rexon Pero, pero, pero Espérense chicos Que falta el observador El observador Vamos a colocarlo Mirando... Ah, no, no Mirando Hacia Acá Atrás de los pistons, mirándose a, a, atrás de los pistons Y vamos a colocar los observadores, ¿vale? La idea eh, la idea es que lo coloquen... No, no, ahí, ahí no por, por detrás, ya Por detrás de los pistons, mirándose ahí Hacia adelante Y lo colocamos, ahí, ahí una hilera Y listo Ahora falta el redstone Vamos a colar redstone por detrás de, de estos eh, observadores acá muy bien muy bien y ahora lo que haremos es eh, cubrirlo cubrirlo con cristales vale eh, por, por acá ahí por ahí eh, por ahí por ahí, ahí su ahí rojo por ahí Ahí. Ah, no olvides suscribirte para más videos de generadores eh, En otro video haré otros generadores más difíciles como de hierro, de, de aldeanos, etc. Más adelante Bueno, es más difícil, me llevará más tiempo, pero lo voy a hacer igual Ya Hasta que llegamos hasta acá Bueno, y ahí A ver, sí, sí, falta un bloque O no bueno, me que poco a ver eh, de, de, de, de, de, de. Sí, falta Falta más bloques de cristales, creo Sí, falta Ya, vamos a colocar ahí Y... espérense chicos eh, eh, eh. Acá Y... ¡Ay, rompí, que rompí chicos. Rompí caña de... Ah, por ahí, por ahí. Por ahí chicos. Soy muy estúpido. Y colocaremos el cristal. Sería el cristal. El cristal lo colocaremos arriba. Aquí está, ahí está. Y listo, ya terminaríamos nuestra, nuestro generador. Eh, y tú dirás, ¿cuánto dura este proceso, Sacro? ¿Cuánto se demora en generar las cañas de azúcar, en crecer? Se demora un poquito, yo diría como unos 12 minutos. Yo no voy a estar 12 minutos en el video. Así que, bueno, ustedes tienen que estar 12 minutos y se va a generar de a poco. Pues, como ahí, va a estar así. Y se va a ir generando de a poco, ¿vale? 12 minutos en 12 minutos ya estaría listo nuestro nuestras cañas de azúcar en generarse en todo este proceso lento pero eh, es muy útil para nuestras supervivencias nos puede servir un montón si es que ustedes tienen los materiales suficientes y tienen todo suficiente para hacer estas hermosas granjas vale eh, espero que les haya encantado este gran video. Suscríbete, eh, no olvides seguirme en Instagram porque ahí dejaré historias de los nuevos videos. Si, si es que ustedes no están tan activos en YouTube, pues pueden ver las historias de Instagram para no perderte ningún tipo de videos. Y bueno, espero que, eh, eh, bueno, ahí vamos a. Miren, mira acá eh, cuando este proceso lento que dura 12 minutos cada producción de, de cañas de azúcar. Eh, bueno, hasta la próxima Nos vemos, chao, ya terminamos La granja, hermosa granja De caña de azúcar Una producción lenta, pero eficaz A la vez, que nos puede servir mucho Para sobrevivir en Minecraft Nos vemos, hasta la próxima Se despide Sacrod, chao you